Hola familia, la temporada 5 de Fortnite nos ha traído un montón de nuevo contenido Pero como en cada temporada de Fortnite existen demasiados secretos que acaban de llegar a nosotros Cambios en el mapa que nadie ha descubierto Y una nueva skin de Midas en femenino ha sido encontrada en los archivos del juego Además parece que Midas todavía sigue con vida Y entre nosotros... Tenemos tantísimas cosas que mostrar que rápidamente deja tu poderosísimo like en este vídeo si tienes ganas de saber qué pasará con esta temporada. ¡Oh, my God! Esto se está poniendo bien interesante, hermano Amigos, hemos sido invitados a uno de los torneos más chulos de este año 2020 El Razer Invitational Patrocinado por Razer y muchas otras marcas, lógicamente Podrás conseguir hasta 6.600 euros con cada torneo Y además premios físicos de productos Razer Que van a llegar a tu casa en caso de que seas o un finalista O uno de los ganadores de los seis torneos que hay desde el 10 de diciembre hasta el 30 de enero. Los dos meses que tenéis prácticamente para jugar los seis torneos. Y no solo eso, sino que mañana vamos a jugar un show match. Así que estaremos aquí en directo jugando un show match con otros youtubers y otros influencers. Pero necesito la ayuda de dos de vosotros. Necesito formar un equipo de tríos. Necesito a dos de la Neox Army que sepan jugar bien a Fortnite. Así que chicos, dejadme en los comentarios quién sabe jugar bien, por lo menos tenga un poquito de experiencia en el juego. Así que voy a elegir a dos de vosotros para jugar mañana este showmatch en directo en el canal con dos de vosotros. Tan solo debéis pasaros por la descripción de este vídeo que ahí tenéis el link para registraros y es totalmente gratis Así que chicos, debajo de la descripción tendréis el enlace para participar en este torneo y poder conseguir miles de euros Y además productos Razer originales que están muy bien valorados Ahora sí, empezamos con el vídeo ¡Uh! Ahí va la pregunta del día. ¿Les gustaría conseguir la skin de Midas femenina gratis? Dejen sus respuestas en los comentarios. El primero de los secretos que queremos mostraros en el día de hoy es la transformación en tiburón de la skin de maíz. Si os acordáis de las grabaciones que escuchamos en el día de ayer en el vídeo anterior recordaréis que nos hablaba sobre un personaje que tenía tres formas distintas. Una de ellas era la arpía, una forma que ya conocemos, la segunda forma conocida era el tiburón que hasta ahora no sabíamos cómo transformarnos y la tercera que todavía sigue sin ser descubierta. Bien, pues para podernos transformar en tiburón deberemos llevar la skin puesta y tan solo dirigirnos al agua de Fortnite, increíble lo que sucede en cuanto esta skin nota que está nadando automáticamente se convertirá en todo un tiburón. La llegada de Kratos Así es familia, Kratos ha llegado por fin a nuestra isla de Fortnite, algo inesperado pero asombroso, todos queremos esta skin, ¿verdad? ¿Queréis saber cómo llegó a la isla? PlayStation publicó una cinta nueva justo el día 2 de diciembre, ¿la escucharon? Vamos a oírla. Informe de realidad 32, nota mental. No investigar a los objetivos antes de llevarlos a la isla Porque si no, puede que descubra un par de cosas que no quiero saber Como, no sé, por ejemplo, que el siguiente tipo de la lista ya ha acabado con varios dioses Con sus propias manos, en un arranque de ira desenfrenada Vamos allá si no se habían dado cuenta aún, este es un anuncio de la llegada de Kratos a Fortnite, gracias a Punto Cero. Código Mr. en la tienda de Fortnite para comprar la nueva skin. Pasarme vuestras capturas por Twitter o por Instagram de vuestras compras, cracks. Ahora ya por fin toca hablar de la skin de Midas Femenina. Como sabéis en el pase de batalla se puede conseguir diferentes objetos gratis Y además uno de estos objetos del pase es una pantalla de carga en la que aparece la skin de Midas en femenino Es realmente una realidad, esta skin ha sido creada por la comunidad Pero a Fortnite le ha gustado tanto que parece que realmente sí tendremos esta skin de Midas femenina dentro de Fortnite muy pronto Pequeños easter eggs nos están mostrando que Midas todavía sigue vivo O al menos las referencias a Midas están en el juego Esto podría significar que pronto veremos algo relacionado con Midas O la skin de Midas femenina en el juego ¿Qué les parece? Yo creo que es una locura Desde los inicios de Fortnite Descubrimos que hay objetos que se pueden romper con tan solo un picazo Es decir, de un golpe los podemos romper, ¿verdad? Como por ejemplo, las cajas Pero en esta nueva temporada hemos descubierto que las cajas registradoras de los establecimientos de Fortnite se pueden abrir Podemos abrirla para obtener más oro todavía Recolectar todo el oro posible para adquirir los ítems exóticos en las partidas de Fortnite Battle Royale El regreso de Mecha Al parecer se ha encontrado este, este traje robótico en una de las casas de Fortnite Battle Royale Algo extraño, ¿verdad? ¿No recuerda algo parecido a lo que ya tuvimos una vez en Fortnite llamado los Mechas? Estos robots podían ser conducidos por los jugadores y realmente estaban muy, pero que muy chetados. Esta vez parece ser algo un pelín más pequeño, pero este objeto tiene algo importante escondido seguro. ¿Conduciremos de nuevo robots? Quién sabe, pero esto ya está en el juego. Los henchmen han regresado. Así es familia, uh -huh. los bots estuvieron preparándose la temporada anterior para irse de la isla Donde aparecieron después de cada actualización final de Fortnite en ciudades o lugares diferentes de la isla Y es que muy poca gente realmente ha logrado encontrarlos por la isla o verlos Han sido vistos en las cajas que transportan a los bots de Fortnite es bastante confuso porque ellos no saben ni siquiera dónde están ahora esto nos conduce ahora a el coliseo una de las mejores ubicaciones de esta temporada de fortnite al parecer el coliseo no es igual en todas las partidas parece que cambia en cada partida de fortnite aquí podemos ver una construcción en medio que no estaba en la partida anterior y aquí lo mismo y aquí igual al parecer es una ubicación totalmente random además aquí encontraremos skins que parece ser estarán llegando pronto al juego según las filtraciones de los archivos secretos como por ejemplo a banano pero con un traje de emperador o algo parecido uh. Realmente se ve muy cool, ahora toca el antiguo mapa. Muchos jugadores están especulando que regresará el mapa del capítulo 1 de Fortnite, honestamente creo que eso ya está sucediendo, Epic Games decide cambiar el mapa de Fortnite siempre que puede para aumentar la audiencia lógicamente y además la jugabilidad en el juego para que no quede estancada. Lo más probable es que poco a poco veamos llegar ubicaciones antiguas al mapa Pero con un toque quizás algo más modernista Así que hermanos, esto fue todo por hoy Vamos a intentar lograr llegar a los 10.000 likes en el vídeo para apoyar el canal Y recuerden estar suscritos al canal con la campanita activada bros Nos vemos cracks, chao